Very warm welcome to London Heathrow Terminal 5, local time here is just approaching past six in the morning. Please join in, please your seatbelts fastened, until the fasten seatbelts have been switched on. You may now make and receive calls as well as use all data services on your handheld electronic devices. When you're safe to leave to see, please do take care when opening your headlocking on the as items may will during the flight and could fall out and cause injury. For leaving aircraft today, please make sure you have all your personal belongings with you and remember that smoking is not allowed until you've reached a designated smoking area. If you're journey here at Heathrow, on leaving aircraft, please follow the yellow signs for arrivals. If you're connecting on to another flight from Heathrow today, please follow the purple signs for flight connections. And our ground colleagues will be ready to assist you. Welcome to Sherry, One world alive, we'd like to welcome home our customers who live here in the UK. And we should have you visiting a very pleasant day. It's been our pleasure to look after you today. We do look forward to welcoming you again on board in the very near future. Ladies and gentlemen, thank you and have a very good morning. y su nombre es el capitán y toda esta tripulación les damos la bienvenida aquí a la ciudad de Londres, el aeropuerto de Heathrow, Terminal 5. Sí, no. En este momento son las 6 y 13 minutos hora local, hoy es el día martes 18 de junio, la temperatura es de 14 grados centígrados. Martes, Para su seguridad y la del resto de los pasajeros, les rogamos que por favor permanezcan es? sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que se apague la señal luminosa. El cinturón. Recuerden de llevar consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. Tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que puede haberse movido algún objeto durante el vuelo y caer causándole daño o a usted o a otro pasajero. A partir de este momento, aquellos que quieran encender sus equipos electrónicos o teléfonos celulares que tengan a mano en sus asientos los puedan realizar para hacerlo recibir llamadas o para utilizar su servicio de datos de internet aquellos pasajeros que tengan un vuelo de conexión por favor sigan los carteles que dicen "fly Connections que significa conexiones de vuelos son unos carteles de color púrpura o morado aquellos pasajeros que terminan su vuelo aquí en el Reino Unido por favor, sigan los carteles de color amarillo que dice Package claim de, reclamo de equipajes. Bienvenidos a casa los que regresan y a los que vienen de visita les deseamos una muy feliz estadía. También les deseamos una muy buena continuación de viaje a aquellos pasajeros que se toman vuelos, trenes o u autos particulares. Les agradecemos en nombre de British Airways y de los integrantes de Alianza Boat por haber volado con nosotros. Ha sido un placer atenderlos. Y esperamos verlos en un futuro cercano Ahora les dejamos en manos nuestro personal de tierra Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días